En cabina, Israel Valentín González. En cabina, Israel Valentín González. El señor José Reyes Valentín El señor José Reyes Valentín Thank you. Colombia, con sabor a Colombia. Con sabor a Colombia. Candela El oso Candela de los palacios que usted no lo crea yeah. desde la colonia Romero Rubio Distrito Federal Sí, su preferencia El sonido llamado deseo está contigo esta noche Mesa de regalos para el servidor en liverpool, Palacio de Hierro y Sears ¿Sí? Ah, y Cali que lo Yo ahora sí, algo el lo que lea el locutor y ahora se si, sí, te lo digo a ti, no te hagas Por así, por así, por así, por así, por así, por así, por así, por así, por así. ¿Regalen algo, canijo? No quería el locutor, pura sábanas. ¿Mm? Sí, te lo digo a ti, no te hagas